ya el partido y está, zona movido a la pelota, Guajón y curso ya está jugando, Deportes Iberia ya está jugando Dependiendo de Cauquera en la municipal Angelino cuando se viene el bueno, Cauquera, recupera los más, a Román a los pies, y ya... Pedreira recupera la Labrín se viene Deportes Iberia poniendo a largo. Su primera parte, 0 a 0, es el marcador acá en el Estadio Municipal de Los Ángeles. Casi, casi, quería sorprender, adelante, querían sorprender a Miranda. Querían sorprender a El córner a de esquina que corresponde a Independiente de Icauquenes. Goles. Los Dos hombres en la barrera por el portero Martín. Son en la orden del árbitro del centro de Alex Díaz. ¡Está cabezazo del chupete! Porque estaba la pelota quedando costado. del arco en la malla, pero se va entonces. Ahora parece está bien había... La primera pifia acá del estadio personal de Los Ángeles Al juego de los últimos minutos Y ya está Con, estaba... con, él, con él, Atento, con él Lo va Señoras y señores Independiente de la Ojo que se viene el equipo de Iberiano, está romposo, balón para Quiroz, sigue Quirós, sigue Quiroz, le pegó, se lo perdió, se lo perdió pero se le enviaba el balón, señores y señores, me parece que hay tiro de esquina y corner. Cuidado Santiago González, pero ya se levanta, ya se pone la vertical. ya juega el portero Martini, se viene el equipo de Jauquelli y si no se juega más, dice el árbitro principal, terminó el primer tiempo, señoras y señores. Buenas tardes a toda la gente de Iberia.cl Ya estamos de regreso en el Municipal Angelino cuando se inicia el compromiso entonces entre Independiente de Coquenes e Iberia de Los Ángeles en este segundo tiempo ya están igualando entonces 0 a 0 Ahora bueno, sí, ya estamos en 100% los invitamos entonces a comentar y a compartir nuestra transmisión en vivo se mantiene en 0 ¡Sigue viene está dentro del área independiente de Cauquenes señoras y señores no ahora de la 1 a 1 este Cauquenes anotó el el devuelve para Díaz se viene deporte si la tiene área y no va a pegar A ver, contigo, ahí está San Franco. Le queda Fernando Quiroz. Quiroz y el centro. ¡vamos! Entonces de este compromiso, cuatro minutos más de esperanza para Iberia para dejar el triunfo en casa, y cuatro minutos más entonces, acá en el partido entre Iberia ay, ay, ay Casi, aquí puede estar el 3-2, a puede estar el triunfo aquí de Deportes Iberia, la tiene chico Díaz, la tiene Ale Díaz, suena la orden ya del árbitro, la tiene Díaz, balón en la barrera, balón que da en la barrera, señores y señores. El partido más se detuvo porque tenía la oportunidad. El elenco de el Sibiriano porque se de Cauquenes está dentro del área y en mano. En mano del elenco de Cauquenes, señoras la y señores, partido finalizado. Deporte Siberia acaba de igualar 2 a 2 ante Independiente de Cauquenes.